Fue grabado por cámaras de seguridad el momento exacto en que dos individuos robando motocicleta marca CG-150 en un residencial de esta ciudad del Jaya. El robo ocurrió en horas de la madrugada de este jueves. Hasta el momento las autoridades no han identificado a los malhechores, los cuales aprovecharon la desolación de la madrugada en momento en que se encontraba parqueado dentro del dicho residencial para cometer el hurto. En los últimos días, el robo de motocicletas se ha incrementado en la ciudad de San Francisco de Macorís y hasta el momento las autoridades policiales no han ofrecido ningún detalle al respecto. NTN, Arismendi la Antigua.